Un libro. Autor Hervé Toulet de la editorial Coquinos. Pulsa el círculo amarillo y pasa a la página. ¡Bien! Ahora pulsa el mismo círculo otra vez. ¡Perfecto! Ahora toca con el dedo, suavemente, el círculo amarillo de la izquierda. ¡No está mal! Ahora toca el círculo amarillo de la derecha. ¡Estupendo! Ahora aprieta cinco veces en el amarillo. Cinco en el rojo. Y cinco en el azul. ¡Perfecto! ¿Y si ahora movemos un poco el libro? No está mal. A ver un poco más fuerte... ¡Ya está! ¡Muy bien! Ahora inclina el libro hacia la izquierda. A ver... ¿Y hacia la derecha? ¡Excelente! Mueve el libro una vez más, para poner un poco de orden. ¡Mmm! ¡Qué bonito! Pulsa los círculos amarillos a ver qué pasa. ¡Qué divertido! ¿Encendemos? Unos golpecitos. Perfecto. ¡Anda! Hay dos que han cambiado de sitio. ¿Los ves? Ahora pulsa todos los botones. Bien fuerte. No está mal. ¿Agitamos un poco? Muy bonito, ¿verdad? Puedes soplar ahora para quitar el negro. Mmm, un poco más fuerte. ¡Ups! ¡Ey! Quizás soplaste demasiado fuerte. Pone el libro de pie para que bajen. ¡Ya está! ¡Genial! Da unas palmadas sobre el libro. A ver. ¡Guau! ¡Dos! ¡Una más! Tres, wow, un aplauso. Una vez más, demasiado fuerte, usa el botón blanco. Bravo, volvemos a empezar. Si quieres, puedes hacerlo por aquí. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.